Hola a todos, muy buenas tardes. La Fundación Santa Fe Bogotá les da la bienvenida a nuestro Facebook Live Detección Temprana de Cáncer de Pulmón Tamizaje. Mi nombre es Ricardo Rodríguez y en esta oportunidad tendremos como invitada a la doctora Viviana Pinzón, quien nos acompañará en este espacio. Doctora Viviana, muy buenas tardes, bienvenida. Eh, Ricardo, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que a esta hora se conectan eh, ...con nosotros a, a través de este canal. Doctora, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, les cuento un poco sobre la doctora Viviana. La doctora Viviana Pinzón es médica especialista en radiología de la Universidad del Bosque... ...fellow en imagen corporal de la Fundación Santa Fe de Bogotá... ...jefe de sección de radiología cardiotoráxica del Departamento de Radiología... ...también de la Fundación Santa Fe de Bogotá... ...profesora y coordinadora del programa de radiología e imágenes diagnósticas de la Universidad del Bosque. Queremos agradecerles a todas las personas que están conectadas con nosotros en estos momentos y los invitamos a que puedan escribir sus preguntas o dudas en el chat de nuestra emisión con el fin de que la doctora Viviana pueda responderlas. Del mismo modo, los invitamos a que puedan compartir el enlace de nuestra emisión en sus redes sociales, específicamente en Facebook y pues obviamente en Instagram y en, y en YouTube. Obviamente, hacemos extensiva nuestra invitación para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter e Instagram, LinkedIn y YouTube. Y la idea es que ustedes siempre le den me gusta y nos sigan, además de poner la campanita que ustedes conocen para que puedan recibir todas las notificaciones de nuestros en vivo y de todas nuestras publicaciones. Bueno, sin más preámbulos, entremos en materia, doctora Viviana. Entonces, la primera pregunta que tenemos en este momento es ¿Qué tanto se consume el cigarrillo actualmente en Colombia? Bueno, eh, de nuevo Ricardo, muchas gracias por la invitación. Eh, pues realmente para empezar a hablar de tamizaje y detección temprana, pues es importante empezar a hablar sobre el cigarrillo y pues hay que mirar localmente eh, en nuestro país cuáles son eh, las características de consumo eh, Realmente para mirar esto pues nos referimos a las estadísticas básicamente del DANE o del Ministerio de Salud que son digamos los entes gubernamentales eh, en los cuales eh, se fundamentan las encuestas y los programas de salud pública. Eh, digamos que en este sentido el DANE tal vez hizo sus últimas eh, pronunciamientos del consumo de tabaco y de cigarrillo más o menos en el año 2019 y ahí en general se encontró que la prevalencia global podría estar más o menos alrededor del 12%, pero sí podía haber diferencias entre unas ciudades u otras. Eh, lo que se encontró básicamente es que en departamentos como Cundinamarca y Boyacá, okay. el consumo de cigarroyer era mucho más alto, por ejemplo, si lo comparábamos con eh, el archipiélago de San Andrés y Providencia. Eh, entonces, digamos que en general la prevalencia global más o menos estaría de ese orden, eh, pero digamos que hay otras, eh, otros datos, eh, digamos, de esa encuesta nacional y es en el momento que se hizo la, la encuesta, cuántas personas, por ejemplo, habían probado el cigarrillo y ahí la respuesta fue casi el 33 o 35% de la población lo había consumido y exploran, digamos, en estas encuestas, eh, otros datos, como por ejemplo, cuál es la edad en la que las personas o los niños realmente piensan a fumar y esa edad, por ejemplo, más o menos está calculada en 12 años. Eh, hay una tendencia de todas maneras en los últimos dos registros del DANE eh, de una disminución leve en ese porcentaje en la prevalencia del cigarrillo y digamos que se hace um, estas estadísticas y estas mediciones pues mucho pensando en la prevención del consumo eh, y en general en todas las políticas eh, de salud pública. Perfecto, doctora. La siguiente pregunta que tenemos es, como todos muy bien saben, esta pandemia ha hecho que muchas personas, muchas familias, entren en estrés, no solamente por los temas eh, laborales, sino por los temas familiares y todo lo relacionado, eh, digamos, con, con el COVID-19, digamos, ha sido no solamente una pandemia en cuestiones de salud eh, física, sino también mental y de estrés. Entonces, doctora, la pandemia ha hecho que este estrés aumente en las personas ¿Y con ello el consumo de cigarrillo? Bueno, hay datos muy interesantes con respecto a esto. Definitivamente la pandemia eh, pues ha cambiado muchos de los hábitos, no solamente el consumo de cigarrillos, sino los hábitos de alcohol, los hábitos de dieta, los hábitos de sueño, eh, y con eso realmente muchas enfermedades. Eh, para esto realmente es importante mencionar de dónde se tienen esos datos y esos datos realmente... Eh, tal vez los más importantes son trabajos que se han hecho en Europa, en España, en Francia y algunos también en Estados Unidos eh, y es importante conocer la metodología. Entonces, en general, de esos hábitos de consumo dentro de los que se incluye el hábito del tabaco, pues se han hecho con modalidad de encuestas eh, que han sido o encuestas telefónicas o eh, encuestas escritas en donde se le han preguntado a las personas eh, sobre esos hábitos. Y en lo que se refiere al consumo del cigarrillo, pues hay cosas muy importantes. Entonces, eh, un porcentaje de las personas han referido que han aumentado eh, el consumo del cigarrillo y básicamente lo explican eh, porque, eh, digamos, el aburrimiento, la ansiedad, la preocupación, el cambio de las rutinas, pues hace que se incremente el consumo del cigarrillo. Eh, y digamos que este porcentaje puede estar tal vez uno de los artículos más importantes o las publicaciones es de eh, una población francesa en la que más o menos estimó que de esa población encuestada hasta el 10 de las personas habían aumentado el consumo de cigarrillo. Pero de todas maneras, digamos que eso es eh, desde un punto de vista. Es importante también que las personas cambiaron sus hábitos disminuyendo el consumo de cigarrillo. Y ahí hay dos datos muy interesantes, porque algunas personas, unas aumentan y otras disminuyen el consumo de cigarrillo. Y ahí las explicaciones son dos. Primero, eh, pues recordemos que cuando empezó la pandemia prácticamente que eh, eh, ser fumador se consideraba un factor de riesgo eh, o una preexistencia, si lo podemos decir así, para que los desenlaces en mortalidad, en tiempo de hospitalización fueran mayores en los pacientes que eran fumadores, entonces un poco como el miedo de las personas que fumaban, digamos, a contraer el virus, a tener la enfermedad, pues hizo que disminuyera el consumo del cigarrillo. Y eso pues un poco tiene una explicación fisiológica eh, y es que las personas que fuman o que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica eh, tienen mayores receptores de enzima convertidora de en angiotensina en el pulmón, que es como uno de los sitios donde se une el virus y empieza todo ese desarrollo de la eh, fisiopatología en el pulmón. Eh, y la otra situación que era muy importante de por qué las personas redujeron el consumo es porque disminuyeron las interacciones sociales. Entonces, al disminuir, al no poder salir de rumba, por ejemplo, en la noche, entonces pues hacía que las personas fumaran menos. Y en ese grupo de personas, un, una población en particular, eh, fueron los jóvenes. Entonces, como les mencionaba, que los trabajos más importantes fueron de España y de Francia, pues muchos jóvenes, más o menos en el rango de los 18, 24 años, eh, volvieron a su núcleo familiar eh, y estar ahí, digamos, en su casa, eh, hacía que eh, pues tuvieran menos probabilidades de salir y la interacción con sus padres o, digamos, su núcleo familiar, eh, pues disminuyera eh, el consumo de cigarrillo. Y también de paso ahí, por ejemplo, eh muestran eh, como comparaciones en las que dicen que, por ejemplo, los cigarrillos electrónicos disminuyó más el consumo comparado con los cigarrillos normales porque todas estas tiendas muchas veces estaban cerradas. En cambio, pues, en las tiendas normales era más fácil encontrar los cigarrillos. Entonces, eh, lo que podemos decir, digamos, para concluir y para, para tener presente con esta pregunta es, mmm, la pandemia sí cambió en general los hábitos eh, de consumo, aumentó los hábitos de consumo. Y y si bien algunas personas redujeron, inclusive otras eh, cesaron su hábito tabático, fueron mayores el número de personas eh, que aumentó el consumo de cigarrillo comparadas con las que las disminuyeron, con las características de las poblaciones que les acabo de mencionar. Bien, doctora, yo siempre me he hecho una pregunta y es, eh, digamos, en temas publicitarios y divulgación, todos hemos visto, digamos, en, la, en las cajetillas ese 30%, eh, digamos, del tamaño de la cajetilla que va, digamos, ligado con las consecuencias de poder, eh, digamos, tener algún tipo de enfermedad causante del cigarrillo. Entonces vemos, por ejemplo, mensajes de fumar causa cáncer de pulmón y está, digamos, la imagen eh, como tal de, de, de ese padecimiento. Quería preguntarle a la doctora si eso psicológicamente a, a, podría afectar a las personas y decir no, que pues realmente... Yo veo esa imagen y me retiro un poco del cigarrillo o tomo conciencia frente a este tema o definitivamente ese tipo de, de acciones podrían pasar desapercibidas para un consumidor eh, promedio. Eh, pues a ver, cuando se habla de publicidad, eh, respondería como desde el punto de vista de un consumidor no de cigarrillos, sino de otras eh, circunstancias eh, creo que las alertas que pueden haber en los empaques, pues digamos que realmente son eh, de pronto un motivo que llama la atención pero lo que pensaría y pues realmente es como consumidor habitual de nuevo pues de cualquier otra sustancia que tenga eh, impacto tal vez voy a poner el ejemplo para mí ahora las bebidas eh, con harto contenidos de sodio o azucaradas que está surgiendo en Colombia, eh, pues es una medida que sí alerta, pero si no tenemos detrás de eso, digamos, una conciencia o una motivación o conocemos realmente por qué aparece el 30% eh, o qué es lo que está ocurriendo realmente en nuestro cuerpo, pues tal vez va a ser mucho más difícil interiorizar. De todas maneras, lo que se busca es tener estrategias eh, de, de muchas maneras mejor para que las personas pues disminuyan, en este caso, el consumo de cigarrillo. Excelente, doctora. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la relación existente entre el consumo de cigarrillo y el desarrollo del cáncer de pulmón? ¿Están completamente ligadas, eh, digamos, las personas que desarrollan cáncer de pulmón a tener, digamos, alguna etapa de su vida con el cigarrillo o definitivamente no? Bueno, ya estamos empezando a entrar en materia y es que sí, se ha eh, estudiado, digamos de una manera eh, muy clara, eh, muy rigurosa la relación que existe entre el consumo de cigarrillo y el desarrollo de cáncer de pulmón. Esta relación se podría explorar o se podría explicar de dos maneras. Cuando tenemos todos los pacientes eh, que tienen cáncer de pulmón, y les preguntamos sobre sus antecedentes, eh, pues en ese grupo de pacientes que tienen cáncer de pulmón, hasta el 80% de esos pacientes han tenido relación con el cigarrillo. Y ahí definitivamente hay una causa directa. Eso no significa que pacientes no fumadores puedan desarrollar cáncer de pulmón. Tal vez en los últimos 10 años hemos visto que ha, ha habido un aumento en el número eh, de pacientes no fumadores con cáncer de pulmón. Entonces, digamos que eso es una manera de verlo. La otra es eh, si soy fumador, ¿qué tanto me aumenta el riesgo o la probabilidad de tener ese cáncer? Y pues eh, los trabajos de investigación lo que muestran es que el riesgo relativo de desarrollar cáncer en los fumadores puede ser 20 o inclusive hasta 25 veces mayor eh, que la persona que no fuma. Entonces, pues definitivamente es un, es un factor de riesgo eh, importantísimo para desarrollar cáncer de pulmón. Cuando hablamos específicamente del cáncer de pulmón, pues realmente... Um, ese no es el único factor de riesgo. Entonces, por ejemplo, podríamos hablar de las personas que eh, por su trabajo están expuestas a radón eh, o están expuestas a um, asbesto, por ejemplo. Digamos, también son personas eh, en las que se ha encontrado un, eh, una relación entre esa exposición. Eh, y el desarrollo de cáncer de pulmón, los antecedentes familiares, por ejemplo, haber tenido radiación en la infancia, por ejemplo, las personas que han tenido linfomas y que por su tratamiento de linfoma necesitan radiación al tórax, digamos que son otros factores de riesgo que han sido relacionados con el cáncer de pulmón, eh, pero el cigarrillo, y en esto digamos que quiero ser muy clara, ha sido el factor de riesgo más importante mm, que se ha estudiado y realmente cuando hablamos del camisaje, centramos esa búsqueda de esos pacientes básicamente desde el factor de riesgo que se llame exposición a cigarrillo o exposición eh, al tabaco. Eh, y es por eso que digamos muchos de los mm, muchos no, todos los trabajos de investigación eh, relacionados específicamente con el tamizaje de cáncer de pulmón, pues han estado eh, desarrollados en este tipo de pacientes que son pacientes fumadores. Muy bien, doctora, eh, usted mencionó el tema de tamizaje, creo que es uno de los mensajes centrales que vamos a enviar eh, como tal en este live y quisiera pasar a este tema, no sin antes preguntarle, eh, un tema muy, muy importante. Ya ahorita vamos a, a ver de qué, de qué se trata este código QR eh, que ya ustedes ven en pantalla. Pero antes de pasar al tema de tamizaje, quería hacerle otra pregunta y es, ¿se puede decir el paso que quiere dar el fumador a el, a el, a el, a el, al hecho de no fumar más? Se puede decir que no se va a hacer de la noche a la mañana en muchos de los casos. Algunas personas optan por tener cigarrillos electrónicos o vapeadores, ¿cierto? Se puede decir que es un paso intermedio, eh, digamos, para disminuir el consumo eh, de tabaco tan fuerte. ¿Qué pasa con esos cigarrillos electrónicos, doctora? Porque al principio, digamos, se vendió la idea de que estos estos vapeadores eh, eran óptimos para la salud y eran 100% sanos, pero las investigaciones que se demostraron más adelante eh, ven un tema totalmente distinto a esto. ¿Qué opina usted, doctora, de esta parte de cigarrillos electrónicos? Bueno, lo primero que tengo que decir es que no soy experta en los cigarrillos electrónicos. Mi especialidad son las imágenes y seguramente eh, un neumólogo podría eh, dar una respuesta con mayor precisión, pero sí que es importante. Eh, los cigarrillos electrónicos contienen las mismas partículas que el cigarrillo convencional, pero en un número de partículas más pequeño o en una proporción mucho más pequeña digamos que eso es lo primero. Lo segundo es que en este momento no se sabe realmente cuál es la relación entre usar cigarrillos electrónicos y el cáncer de pulmón. Sí se conoce muy claramente, lo acabamos de mencionar ahora, inclusive en riesgos relativos, la relación entre consumo de cigarrillo y cáncer de pulmón, pero no lo estamos, no lo, no lo tenemos en la literatura en este momento, la relación con los cigarrillos electrónicos. Eh, ellos llevan pues algún tiempo digamos en el mercado y seguramente más adelante en la medida que se desarrollen trabajos de investigación vamos a poder saber realmente el, la verdadera relación que existe. Pero hoy realmente no lo sabemos, eh, si bien como tú mencionas puede usarse en algunos casos como algunas medidas intermedias en lo que se refiere a riesgo eh, con el cáncer de pulmón, pues no se conoce exactamente qué es lo que sucede hoy en día. Excelente doctora, vamos a estar muy atentos en nuestras publicaciones, obviamente vamos a hablar en nuestras redes sociales sobre este tema y pues la idea es que podamos informar a toda la comunidad los pros y las contras de este tipo de cigarrillos. Bueno doctora, ahora sí hablemos en materia en qué consiste el tamizaje para el cáncer de pulmón. Por favor cuéntenos de qué se trata. Bueno, eh, el tamizaje del cáncer de pulmón realmente más que una prueba diagnóstica, que en este caso es una tomografía de tórax de baja dosis, eh, realmente es un programa y cuando hablamos de programa tenemos que decir que eh, debe tener, digamos, varios pilares. El primero de ellos es la prevención. Y la prevención, pues un poco, Ricardo, lo que estamos haciendo hoy es mostrando que hay unas relaciones, que hay unos riesgos, es tomando conciencia eh, cada persona, cada ser humano eh, de la exposición o el riesgo que está teniendo eh, y mostrándole también a las personas que hay maneras para dejar de fumar. El segundo es una vez eh, tenemos conciencia, si yo soy fumador, yo quisiera saber si hay alguna manera de detección temprana de cáncer de pulmón. Y realmente existe una manera, es un examen diagnóstico un examen diagnóstico radiológico eh, que se llama tomografía de tórax de baja dosis. Eh, es un examen realmente sencillo que nos permite detectar mmm, si hay alguna anormalidad y específicamente el TAC de tórax mmm, detecta nódulos pulmonares que pueden ser sospechosos, eh, pequeños, eh, inclusive antes de que el paciente pueda tener síntomas. Eh, el tercer pilar que diría yo en ese programa de tamizaje es, es siempre tiene que ir ligado de una eh, actividad o un programa también de cesación de tabaco. Eh, en la fundación por ejemplo, el grupo de rehabilitación pulmonar y en neumología son los encargados eh, de ese pilar en el tamizaje porque digamos que no haríamos mucho si hacemos un examen pero no estamos engranando eso con una buena alimentación y eh, compensar la posibilidad de la cesación eh, tabáquica que como digo pues lo maneja eh, el grupo de rehabilitación pulmonar, en este caso en la fundación. Eh, y el otro pilar importante en ese programa, como digo, grande de tamizaje, es eh, ofrecer a los pacientes un seguimiento, o sea, no es solamente que el paciente vaya, se haga una tomografía de tórax de baja dosis, eh, sino saber mmm, qué puede esperar de su resultado, qué va a hacer después del resultado. Entonces, que el paciente se sienta acompañado realmente eh, en ese curso el tamizaje. Eh, pues un poco como para contarte eh específicamente digamos el programa de tamizaje hace parte de una línea de servicio de cáncer de pulmón eh, pero digamos que una de las, de las llegadas es decirle al paciente que hay maneras de hacer detección temprana en cáncer de pulmón. Eh, yo a veces les digo a los pacientes que eh, realmente es como la mamografía por ejemplo entonces la mamografía pues es un examen diagnóstico un examen radiológico que se ha comprobado también que es la mejor prueba de tamizaje para detección temprana de cáncer de pulmón, siempre le digo eso a las pacientes, eh, y que lo que se ha demostrado es que disminuye la mortalidad, eh, en el caso de la mamografía, para la, disminuye la mortalidad por cáncer de seno, y en el caso de la tomografía de tórax de baja dosis, eh, disminuye la mortalidad eh, de cáncer de pulmón. Excelente, doctora. Bueno, vamos a aprovechar para darle, enviarle un gran saludo a todas las personas que nos están viendo en este momento. Tenemos conectado a Pablo Pareja, a Milenita Martínez Sánchez, a Miguel Rodríguez Borges, que nos está siguiendo desde Austin, Texas, para Daniela Pulido Medina también y para William Martínez. Para ellos y todas las personas que nos están siguiendo, les quiero hacer una gran invitación. Si ustedes quieren postularse a realizar el examen de tamizaje con la Fundación Santa Fe de Bogotá, solamente tienen que tomar su smartphone. Yo acá lo tomé, doctora. Y vamos a abrir la aplicación tanto en Android como en iOS de escáner de, de código QR. Pueden descargar cualquiera de las apps que tengan para escanear estos códigos QR. Lo van, a, lo van a acercar a la pantalla donde está el código QR y automáticamente eh, los va a arrojar a una landing page como esta que ustedes pueden ver acá. Le pueden dar con toda eh, seguridad al código, al, al código que está arriba, que es el enlace. Y acá ustedes van a encontrar la encuesta de tamizaje para que ustedes puedan llenarla y eh, se puedan postular para dicho tamizaje, doctora. Entonces la idea obviamente de este webinar es que sea, eh, perdón, de este Facebook Live, es que sea totalmente interactivo, que podamos ofrecerle a las personas, digamos, ese tamizaje y realmente podamos eh, tomar el, el tema del cáncer de pulmón mucho tiempo antes, eh, de desarrollar algún síntoma y de esa manera, eh, digamos, diagnosticar a tiempo y entrar a un tratamiento integral, doctora. ¿Cómo lo ves? Eh, muy bien, Ricardo. Eh, lo que tenemos aquí eh, en esta encuesta de tamizaje es que les preguntamos a las personas cuál es su edad, eh, si están fumando, si quieren dejar de fumar, eh, porque un poco nos lleva, digamos, a tal vez más adelante lo vamos a conversar, a los criterios de elegibilidad. O sea, todas las personas eh, necesitan hacer un tamizaje de cáncer de pulmón. Entonces, realmente lo que, lo que nos lleva esta. Esta encuesta de este código QR es pues a eh, cada uno mirar si tiene factores de riesgo o no asociados eh, y nos conduce un poquito si alguno necesitaría tamizaje o no. Y como lo he dicho, también está pegado de eh, si quiere o no dejar de fumar, porque son dos cosas que van realmente muy, muy de la mano. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Cabe resaltar que también este, este tamizaje eh, está dirigido para personas que no solamente eh, sienten que han consumido, digamos, durante algún tiempo eh, el cigarrillo, sino también que han sido expuestos a ambiente, digamos, eh, de humo que puede ser nocivo como eh, estufas de carbón o algún ambiente, como bien lo decía la doctora, un ambiente industrial. Entonces, completamente invitados para ello. Doctora, en la, en la anterior pregunta, había, eh, la doctora en la respuesta nos había hablado un poco sobre la tomografía de tórax de baja dosis. Para las personas que no sabemos qué es la tomografía, de tórax de baja dosis cuéntenos si es un examen seguro para los pacientes y en qué consiste bueno, ¿cómo es la tomografía de tórax de baja dosis? Entonces, la tomografía de tórax de baja dosis es un examen que se hace en un departamento de radiología, en un departamento de imágenes diagnósticas. Es un examen que usa radiación ionizante eh, y es un examen en el cual el paciente se acuesta sobre una mesa eh, y esa mesa se desliza a través de un gantry, se llama, que es como esa máquina circular eh, en la que uno tiene que pasar, aunque es una máquina circular, es diferente la resonancia magnética que a algunos pacientes causa dificultad o preocupación. Eh, entonces el paciente se acuesta en la camilla, se desliza a través de ese gantri o de esa máquina redondeada eh, y eh, de ese gantri pues se emiten eh, la radiación ionizante y lo que se obtiene es un número importante de imágenes en el tórax. Es un examen realmente muy sencillo para los pacientes, no necesita ninguna preparación, es decir, no necesita ayuno, no, no se administra medio de contraste. Es una cosa muy importante de mencionar y es un examen que en su duración puede tardar más o menos 10 a 15 minutos o inclusive menos del tiempo que el paciente permanezca eh, dentro de la sala de exámenes. Eh, cuando hablamos de tomografía de tórax de baja dosis y en eso tal vez es hacer énfasis a la seguridad del examen. Eh, pues lo que hay que decir es que si bien eh, este es un examen que utiliza radiación ionizante, eh, la dosis de radiación que se utiliza es muy baja. Vamos a poner un ejemplo eh, para comparar. Una tomografía de tórax normal, vamos a poner ahora las que usamos para detectar COVID-19, eh, por ejemplo, puede tener más o menos alrededor en los niveles, en, los, en las unidades, mejor, en las que se mide eh, la radiación ionizante, más o menos de 8 milisímetros. Eh, y una tomografía de baja dosis, por definición, tiene menos de 2 milisieverts. Eso significa que, de nuevo, si bien es una intervención que estamos haciendo a los pacientes, lo hacemos de una manera segura, eh, disminuyendo esa dosis de radiación sin alterar la calidad de la imagen, de tal manera que pues nos permita hacer una evaluación o una detección de nódulos pulmonares. Con estas cifras más o menos estaremos diciendo que puede haber una reducción prácticamente que el 75%, 50-75% de la dosis si lo comparamos con una tomografía de tórax, digamos que se haga con otro propósito diagnóstico. Entonces, eh, digamos, eh, en eso eh, es la responsabilidad de la seguridad eh, con el paciente y es decir, usted se va a hacer un examen diagnóstico que si bien tiene eh, exposición a radiación ionizante, buscamos la menor dosis de radiación eh, posible para que eh, pues haya seguridad en eso. Muy bien, doctora. Doctora, la tomografía de tórax de baja dosis va dirigido para qué tipo de personas, para personas que actualmente están fumando, personas que han dejado de fumar, eh, personas de qué edades más o menos, eh, uh -huh. explíquenos un poco más. Gracias. Uh -huh. Bueno, eh, Ricardo, eso es muy importante porque, eh, a ver, ¿de dónde surgió lo del tamizaje de cáncer de pulmón? Hay dos estudios eh, muy grandes, fueron estudios realizados en población europea, el primero se llama el estudio NLST y el segundo es el estudio Nelson. El primero reclutó más o menos 55 mil pacientes y el segundo 15 mil 500, 15 mil 800 pacientes. Eh, y en esos estudios eh, realmente lo que se demostró es que hacer tomografía de tórax de baja dosis a pacientes fumadores con unas características que ya las voy a mencionar, eh, disminuía... Eh, la mortalidad por cáncer de pulmón a hasta en un 20%, porque permitía una detección temprana del cáncer de pulmón. Entonces, eh, lo que hacemos realmente son reproducir estos criterios que ya tenemos una evidencia muy sólida en la literatura de los pacientes eh, de esos estudios de investigación. ¿Cuáles son? Y en eso se llaman criterios de elegibilidad. Entonces, lo primero es la edad de los pacientes. Entonces, estos trabajos se hicieron con edades entre 50 y 80 años. Eh, voy a hacerte un paréntesis y perdón que pronto me tenga que regresar. Adelante, eh, doctora es que, eh, por ejemplo, para estos criterios hay eh, recientemente, tal vez en marzo se publicaron las últimas recomendaciones del Task Force eh, de los Estados Unidos, en los que cambiaba eh, bueno, ampliaba un poquito estos criterios de elegibilidad el Task Force es una entidad en los Estados Unidos que un poco como que regula, eh, en este caso, los, los métodos diagnósticos y es muy importante para el recobro de los seguros en Estados Unidos, para el Medicare y todas esas cosas entonces, Volvamos. Bueno, ¿Cuáles pacientes o cuáles personas de las que nos están escuchando serían elegibles para tener un tamizaje y cáncer de pulmón? Entonces, la edad. Pacientes entre 50 y 80 años de edad. Pacientes fumadores activos en este momento en los cuales eh, el índice de paquetes año, ahora voy a explicar un poco de qué se trata eso, sea de 20 índice fumador de al menos 20 paquetes año o que hayan dejado de fumar en los últimos 15 años. Entonces, realmente es una combinación de dos cosas. La edad de los pacientes de 50 a 80 años, consumo de cigarrillo fumadores activos con un índice paquete año de 20 o que hayan dejado de fumar eh, al menos en los últimos 15 años. Entonces, esos son los pacientes elegibles para el tamizaje de cáncer de pulmón. Alguna vez me preguntaban en alguna conferencia que hablamos tal vez en la Asociación Colombiana de Radiología que bueno, que sí, cualquier persona podía hacerse eh, el examen y entonces ahí realmente mmm, la respuesta tiene que ser súper clara para los pacientes. Eh, es importante reconocer que estamos haciendo una intervención y esos beneficios del tamizaje se han demostrado en ese grupo de pacientes. Si, por ejemplo, tú dices, mira, yo tengo a mi mamá que se ha fumado cinco cigarrillos o 10 cigarrillos, yo le digo, posiblemente para que entre un programa de tamizaje no es la persona elegible, eh, porque de nuevo lo que queremos es tamizar los pacientes que lo necesitan eh, y no desperdiciar un recurso. Entonces, es muy importante eh, esos criterios de elegibilidad. Eh, cuándo terminar el tamizaje, hasta cuándo y con qué frecuencia, que es otra cosa que preguntan con mucha, eh, pues que preguntan los pacientes, entonces los pacientes que tienen estas características entonces deben hacerse una tomografía de tórax de baja dosis por lo menos una vez al año y hasta cuándo se lo van a hacer, se lo van a hacer entonces hasta que cumplan 80 años, que sería como el límite de, de edad de los pacientes, digamos, de mayor edad eh, o eh, en el momento en que tengan alguna condición médica que no les permita tener una cirugía de pulmón o una cirugía curativa de pulmón. Entonces, vamos a poner el ejemplo de un paciente que tenga de pronto un accidente cerebrovascular, que tenga algunas secuelas o que tenga alguna restricción en su capacidad vital que le impida, digamos, eh, tener una cirugía curativa eh, del cáncer de pulmón. Excelente, doctora. Bueno, a todas las personas que nos están escuchando en este momento, muchísimas gracias por estar atentos a, a todo lo que les estamos comunicando. En este momento estamos hablando de detección temprana de cáncer de pulmón, tamizaje. Doctora, tenemos en este momento una pregunta de William Martínez, quien nos dice, buenas tardes, al dejar de fumar, ¿en qué probabilidad se disminuye la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón o el hecho de haber sido fumador la ¿la probabilidad sigue siendo alta? Uh -huh. eh, bueno, eso es una pregunta muy interesante. Entonces, eh, ¿qué pasa con el riesgo de cada uno cuando deja de fumar? Entonces, eh, eh, el riesgo cambia en el momento que de, dejen de fumar. Por ejemplo, si usted dejó de fumar, vamos a poner a los 30 años, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón sería más o menos de 1,7, 1,8 veces. Eh, a los 40 años, si usted ya no dejó de fumar a los 30, sino está dejando de fumar a los 40, el riesgo más o menos está como entre 3,5%, si es de los 40 a los 50, el riesgo alcanzará más o menos como hasta el 7%. Y eso es muy importante porque el riesgo, hemos dicho que el paciente también eh, podría dejar de tamizarse cuando ya hace 15 años que dejó de fumar, pero el riesgo de ese paciente que hace 15 años dejó de fumar, de todas maneras, no es el mismo del que no ha fumado nunca. Entonces, eh, esa pregunta es súper importante conectarla con la prevención y es decir, miren, eh, es importante dejar de fumar y entre más pronto dejemos de fumar los que son fumadores, pues mejor o, o digamos va a disminuir más rápidamente ese riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. Recuerden también un poco es que el cáncer es una enfermedad multifactorial y aquí digamos que estamos eh, tratando de controlar un factor de riesgo prevenible que es consumir cigarrillo, pero pues no sabemos la herencia, eh, no sabemos eh, los, eh, los, eh, las, las exposiciones eh, ambientales, eh, por ejemplo, es un factor de riesgo también ser fumador pasivo. Entonces, si mi mamá fumó, si mi papá fuma o mi esposo, pues también digamos es un factor de riesgo. Pero en este momento estamos controlando, es un factor de, el factor de riesgo prevenible. Eh, entonces, pues claro, la medida que disminuyamos esos factores de riesgo, porque si no sabemos herencia y bueno, no sabemos otras cosas, pues realmente estamos contribuyendo a que tengamos pues una mejor salud. Bien, doctora, ese tema que usted acaba de, de, de, de, to de tocar es muy interesante y yo creo que muchas personas lo están haciendo o están pensando en este momento y es el tema de esos fumadores pasivos. Entonces, estas personas que, por ejemplo, están dentro del núcleo familiar, dentro del núcleo de amigos, de personas que fuman constantemente, ¿estas personas también serían candidatas para hacer ese tamizaje o directamente solamente sería para la persona eh, que fuma y que está directamente relacionada con el tabaco? Bueno, miren, eso es una es una limitación que tenemos. Eh, ¿En qué sentido? Nosotros quisiéramos, así como les he dicho, el riesgo relativo de fumar 20 paquetes a año tenerlo exactamente, por ejemplo, con los antecedentes familiares, pero realmente no tenemos en este, en este momento modelos de riesgo ni desarrollos de modelo de riesgo que incluyan toda esa cantidad de variables. Eh, entonces, eh, claro, que el, el, en el núcleo familiar fumen, pues la probabilidad es mayor, pero realmente no se conoce. Tamizarse para cáncer de pulmón, pues si ¿sí somos estrictos, no, porque lo que queremos es que el fruto de este tamizaje sea lo más pegado, eh, digamos, a la ciencia y a las, eh, bueno, digamos que a la, a la evidencia que tenemos disponible. Y en este momento, la evidencia que tenemos disponible es tamizar las personas que han sido fumadores con más de 20 paquetes año y con edades entre los 50 y los 80 años. Muy bien, doctora, bueno, hace unos minutos veíamos un código QR en nuestra pantalla, que muchas personas eh, lo ya, digamos, han venido escaneando para eh, hacer parte de, de este grupo de personas que quisieran hacerse ese tamizaje con la Fundación Santa Fe de Bogotá, pero también tenemos la oportunidad de poder enviarlo, eh, digamos, el enlace del tamizaje por correo electrónico. Entonces, les invitamos a todas las personas que nos están viendo en este momento que puedan poner dentro de los comentarios su correo electrónico. Para que puedan, para que nosotros podamos enviarles eh, vía mail eh, digamos este, este tamizaje y puedan ser candidatos para hacerlo. O también eh, pueden escribirnos al correo juan pareja .co. arroba .co. Ya dentro de muy poquito eh, momento, dentro de muy poquitos momenticos ya vamos a poner en el generador de caracteres el correo para que ustedes puedan anotarlo, nos puedan escribir, nos puedan pedir como tal eh, esta, esta encuesta de tamizaje que está muy interesante y podamos escribirles. Bueno, doctora, la siguiente pregunta es, ¿cuáles serían los resultados esperados después de realizar una tomografía de tórax de baja dosis como la que estamos hablando en estos momentos? Eh, bueno, entonces, eh, bueno, ya entramos en un poquito un tema más técnico. Te pido el favor si de pronto estoy muy, eh, valga la redundancia técnica en el lenguaje. En general, un paciente se hace tamizaje eh, con una tomografía de tórax de baja dosis eh, y el resultado de manera sencilla puede ser un resultado negativo o un resultado positivo. El resultado negativo, ¿Qué significa? Entonces, el resultado negativo significa que el paciente no tiene nódulos y que no tiene ningún hallazgo que haga sospechar alguna lesión maligna, en este caso de cáncer de pulmón. Eh, y del otro lado tenemos eh, el tamizaje positivo. Eso se gradúa en unas escalas que se llaman long rats, que son más o menos de 1 a 4 eh, y en, esas, en esos tamizajes positivos, digamos que hay varias posibilidades. Tener un tamizaje positivo no necesariamente significa que el paciente ya ha sido diagnosticado con cáncer de pulmón. Entonces, en el tamizaje positivo hay varias opciones. Es decir, tiene hallazgos positivos, hay algún nódulo sospechoso, pero dependiendo ya de las características específicas del nódulo, el tamaño, la densidad, los márgenes, eh, otros hallazgos que los acompañen, y le dan una probabilidad de eh, malignidad y muchos de esos pacientes requerirán un examen adicional, que puede ser otra prueba de diagnóstica como una tomografía por emisión de positrones o hacer un control ya no en un año como lo ordenaríamos normalmente, sino en un tiempo más corto de tiempo. Eh, y la tercera posibilidad es hacer una biopsia. Si bien la tomografía nos está mostrando hallazgos sospechosos, la confirmación de una, de una patología necesita una muestra histológica y aquí realmente es cuando el paciente ya tiene eh, el cáncer de pulmón. Entonces, eh, lo que el paciente podría esperar sería un tamizaje negativo, es decir, no tiene hallazgos que no tiene ninguna sospecha y en este caso le recomendamos que deje de fumar o que se vincule con el programa de cesación de tabaco eh, y que repita o haga su nuevo control en un año eh, y del otro lado si el tamizaje es positivo pues tendríamos como esa variedad de opciones desde un examen a un corto, en un corto periodo de tiempo o eh, pues un procedimiento adicional como sería una biopsia para confirmar la sospecha de malignidad. Muy bien doctor entonces invitados todas las personas que quieran ser parte de este tema de tamizaje con la Fundación Santa Fe de Bogotá para que puedan escribir al correo juan.pareja.fsfb.org.co. El correo en este momento está apareciendo en nuestro generador de caracteres. Ustedes lo pueden eh, escribir, nos envían un correo y nosotros les enviamos, obviamente, eh, la encuesta de tamizaje para que ustedes puedan hacerlo. Si ustedes conocen, obviamente, una persona que también le pueda interesar, bienvenido, eh, digamos, a esa nueva persona para que haga parte de nuestro equipo de tamizaje. Doctora, hay una pregunta que también nos hace una persona del público y es el tema del asbesto, es decir, el asbesto hace eh, algunos años eh, no era catalogado como uno de los materiales, digamos, de alto riesgo para las personas, pero después de, muchos, de muchas investigaciones eh, se evidenció que el asbesto realmente sí genera, eh, digamos, problemas de salud y específicamente, eh, eh, digamos, un tema de cáncer de pulmón. Entonces, la pregunta va ligada a que, ¿Cómo el asbesto eh, deteriora en cuánto tiempo más o menos, digamos, un pulmón estando eh, básicamente constantemente eh, frente a esa exposición? Eh, bueno, entonces eh, es importante mencionar que eh, el asbesto sí está relacionado con cáncer de pulmón, pero es con un tipo realmente específico de cáncer de pulmón que se llama mesotelión. El mesotelioma, bueno, pues es uno de los tipos de cáncer de pulmón que realmente lo que hace es afectar la pleura, que es como uno de los recubrimientos de ese parenquima pulmonar y el cáncer relacionado con el mesotelioma se llama asbesto. Sí existe una relación directa entre la exposición al asbesto y el cáncer de pulmón. Pero cuando hablamos de los programas de tamizaje... De nuevo, no tenemos el modelo de riesgo que así como nos dice los de 20 paquetes años año tienen que hacerse un tag de tórax en un corto periodo de tiempo, así también lo tienen que eh, hacerse con la exposición a asbesto y la exposición a asbesto también es ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuántos años? Eh, y en esto la individualidad genética o la individualidad mmm, de la exposición también tiene mucho que ver y nos hace falta mucho conocer realmente o profundizar en investigación realmente en eso. El factor de riesgo, la relación sí existe, pero digamos poderla tener y meterla dentro del programa de tamizaje con unas eh, instrucciones digamos tan claras como los, no nos mostró el estudio Nelson o, o el estudio de NLST, pues realmente no lo tenemos en este momento. Muy bien doctora, Nancy Guerrero Rodríguez, eh, una de nuestras personas que están en este momento viéndonos, nos dice, buenas tardes doctora, fui fumadora por más de 15 años y dejé de fumar hace 10 años, me fumaba un paquete diario y tengo 44 años. ¿Estaría entre las personas candidatas a hacer este seguimiento y este tamizaje? Bueno, entonces vamos a, a responderle a Nancy de la siguiente manera. Es muy importante porque esto que Nancy nos hace, eh, bueno, a propósito, es un poco lo que hacemos en, las, en la encuesta y es determinar el índice paquete sano. Entonces, Nancy, a ver, cuánto tú...? Entonces, fue fumadora durante 15 años sí. y se fumaba un paquete de cigarrillos al día. Eso significa que el índice paquete año de ella es de 15. Entonces, digamos que en este momento, solamente teniendo en cuenta el índice de paquetes año, Nancy aún no sería una paciente elegible para cáncer de pulmón. Recuerden que el índice paquetes año es 20 o más de 20 podría existir también otra situación y es que ella no fumó durante 15 años, sino fumó durante 30 años y no fumó un paquete, sino medio paquete. En ese caso también le daría los mismos 15 paquetes años. Esa es la manera como se calcula, eh, pero si usted eh, de pronto, esta explicación ha sido muy difícil, eh, un poco lo que buscamos en la encuesta es que usted diga cuántos años ha fumado y cuántos cigarrillos se ha fumado. Eh, entonces eh, para Nancy tiene 44 años, luego todavía no llegamos a los 50 y su índice de paquetes año es de 15 o sea que tampoco tendríamos el segundo criterio para ser elegible para eh, entrar a participar en un programa de tamizaje de cáncer de pulmón Muy bien doctora, gracias por la respuesta eh, la siguiente pregunta va mucho más enfocada doctora en, en, en ustedes los, los médicos, en cuestiones de, de cómo ustedes eh, han tomado la tecnología para tomar, digamos, decisiones frente a tratamientos y frente a diagnósticos de una manera mucho más rápida y mucho más fácil que hace un par de años. Entonces, la pregunta va dirigida a la doctora aunque ¿cómo la tecnología ha apalancado esto para, digamos, eh, beneficiar tanto al paciente como a los doctores y hacer que esto sea mucho más eh, rápido, entendible y obviamente, eh, eh, poder desarrollar un tratamiento integral frente al tema. ¿Cómo va este tema de la tecnología unida con ustedes? <coughs> Disculpe, eh, bueno, es un tema súper apasionante mmm, y básicamente tiene que ver eh, con inteligencia artificial específicamente en pulmón, pues ha sido eh, tal vez un, bueno, digamos en pulmón, en dermatología, por ejemplo, para detección de melanoma y para cáncer de pulmón, digamos, la, eh, las herramientas de inteligencia artificial realmente han apoyado de una manera enorme, eh, eh, digamos, el advenimiento y el diagnóstico rápido y temprano. Lo que hace, digamos, en general, o lo que busca es que, los programas de inteligencia artificial primero hagan una detección automática de esos nódulos eh, y lo hacen con una recolección importante de datos. En la Fundación tenemos un proyecto de investigación eh, andando con la Universidad de los Andes y posiblemente con el concurso de otras instituciones más adelante, en el desarrollo y esa búsqueda de factores de riesgo eh, y de combinar en esa detección no solamente las características de la imagen, sino factores clínicos. Entonces, un poco lo que veníamos hablando es encontrar esos modelos en los cuales todavía no hemos logrado eh, profundizar eh, desde el cáncer de pulmón, digamos, haciendo una evaluación con las ayudas de inteligencia artificial. Hay algunos eh, algunas herramientas para la radiografía de tórax, pero. La radiografía de tórax, sí, definitivamente desde el estudio grande que les menciono del NLST, pues eh, mostró que eh, definitivamente no sirve en la detección de cáncer de pulmón, cáncer temprano de pulmón, y la herramienta definitivamente sí lo es la tomografía. Pero digamos, mmm, más que para el cáncer, realmente para muchas cosas, específicamente en imágenes y en tumores, eh, la inteligencia artificial es una herramienta que viene creciendo de una manera exponencial eh, es una herramienta que realmente es muy valiosa, pues, eh, para los oncólogos, para los radiólogos, digamos, pues, personalmente, porque trabajo en el área, eh, pero que seguramente nos va a permitir integrar muy bien a la práctica clínica esas herramientas para hacer una detección mucho más temprana. Eso en, la, en el asunto de detección y ni hablar eh, en lo que se refiere a tratamientos, medicamentos, eh, puntos blancos para, digamos, tratar... Eh, Cualquier tipo de cáncer de pulmón. Muy bien, doctora. Las últimas preguntas que nos reportan es: ¿El rango de cánceres, en el rango de cánceres, el de pulmón, en qué escala está frente a otros cánceres en cuestiones de mortalidad? Eh, bueno, entonces, eh, ¿qué podemos decir ahí con respecto a eso? Realmente la mortalidad eh, de cáncer de pulmón realmente es muy alta, eh, no solamente en Colombia, eh, sino también eh, en Estados Unidos. Eh, realmente... Eh, digamos que un poco la, la mortalidad eh, depende del estadio en el que encontremos eh, a los pacientes, entonces lo que intentamos es hacer una detección en estadios tempranos en los cuales pues encontremos una eh, disminución en la supervivencia global, en general eh, lo que sucede es que digamos en los estadios tempranos, estadios uno, eh, la supervivencia a cinco años puede ser hasta el 75% y va disminuyendo en la medida que eh, digamos aumentamos en esa eh, graduación del cáncer de pulmón. Eh, pero realmente eh, digamos una cosa importante es que mmm, el cigarrillo, en este caso, un poco eh, de lo que hablábamos al principio, eh, pues si bien está muy relacionado con el cáncer de pulmón, pues no es el único eh, la única asociación. El cigarrillo, por ejemplo, se asocia como con 12 o 14 tipos de cánceres de colon, de vejiga de riñón, eh, cáncer de lengua, cabeza y cuello, digamos que hay muchas otras eh, órganos del cuerpo en los cuales el eh, cigarrillo definitivamente está relacionado eh, causa muchas más muertes, por ejemplo, que el cáncer de seno tanto en Colombia como en el mundo entonces, pues eh, si tenemos un factor de riesgo prevenible como en este caso, eh, dejar de fumar o no consumir cigarrillo pues hay que empezar a trabajar con ello excelente miguel muchas gracias por tu pregunta desde austin texas doctora una persona que tenga digamos un tratamiento ya digamos eh, avanzado con otras con otras instituciones o una persona que quiera hacer digamos un primer diagnóstico ¿qué se puede encontrar cuando llegue a la fundación santa fe cuéntenos un poco eh, de esa parte humana de esa parte tecnológica de todo este tratamiento integral bueno, eh, nosotros estamos desarrollando, desarrollamos una línea de atención en cáncer de pulmón. Eh, y el programa de tamizaje, como mencionábamos en algún momento, pues hace parte realmente de ese programa grande de atención de cáncer de pulmón. Eh, y un poco eh, lo hicimos, digamos, desde muchos puntos de vista porque los pacientes pueden llegar a la fundación en muchos momentos. Entonces, pueden llegar el momento en el diagnóstico, eh, y digo yo el diagnóstico por imagen, eh, luego viene todo lo que es el diagnóstico histopatológico y pues ahí el área de patología eh, y de pruebas moleculares también tiene eh, pues digamos un avance muy importante y con mucho liderazgo eh, en esas pruebas eh, en esas pruebas genéticas para eh, digamos, mirar las especificaciones del cáncer de pulmón eh, y por el otro lado, pues, lo que buscamos es el acompañamiento de todo el paciente, entonces, en el tratamiento, eh, en, digamos, todo el grupo de cirugía de tórax y posteriormente siempre muy engranados con eh, la parte de terapia, con oncología, con radioterapia, eh, y lo que ofrecemos realmente es que el paciente pues esté desde el principio se vincule digamos en alguno de sus puntos siempre pensando en tener eh, una atención multidisciplinaria. Es un equipo fabuloso eh, de colegas en los que hemos conformado eh, con una muy buena comunicación, con un muy buen espíritu de trabajo, entendiendo que el paciente de cáncer en general, digamos, es un paciente que requiere una atención especial, entendiendo también un poco nuestro sistema de salud y es buscando eliminar esas barreras que muchas veces los pacientes tienen de llegar a un diagnóstico temprano, a la cirugía rápida, a los medicamentos, a detección temprana, por ejemplo. Entonces, eh, lo que construimos con esta línea de servicio pues es una eh, oportunidad que queremos que el paciente eh, tenga con nosotros de acompañarlo en cualquier momento en este proceso de enfermedad. Muy bien, doctora. Entonces, le recordamos a todas las personas que están viendo en este momento este Facebook Live, que pueden volver a retomar cualquier parte de la conversación, en cualquier momento se queda, este material queda en nuestra, en nuestra cuenta de Facebook para que puedan compartirlo con las personas que ustedes consideren que sería importante que lo vieran. Y obviamente hacemos extensiva nuestra invitación para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook slash fsfb.org en Twitter e Instagram, arroba fsfb Salud, en LinkedIn y en YouTube como Fundación Santa Fe de Bogotá. Doctora Viviana Pinzón, muchísimas gracias por, por su tiempo. Creo que el tema se abordó en su totalidad. Aprendimos mucho más sobre el cáncer de pulmón, aprendimos mucho más sobre el tema de tamizaje y muchísimas gracias, eh, digamos, por, por, por este espacio. Por último, quería eh, preguntarle sobre alguna anécdota o alguna experiencia que usted quiera compartirnos en este espacio ya para cerrar. Bueno, no, tal vez anécdota, a ver, no, es una invitación a eh, decirles eh, hay maneras de detectar el cáncer de pulmón de una manera eh, temprana, eh, cuando el paciente no tenga síntomas, eh, piense que dejar de fumar es una buena opción y hay maneras de hacerlo. Eh, si necesita una prueba y un tamizaje, eh, las personas a veces no saben que realmente existe una manera para hacer detección temprana eh, de cáncer de pulmón y la invitación, eh, pues, es a que cuiden su salud y si necesitan el tamizaje, entren a un, progr a un programa. Doctora, muchísimas gracias. En los comentarios nosotros pusimos el enlace eh, de las, de, digamos, de las preguntas que tiene esta prueba de tamizaje para las personas que lo puedan tomar o pueden escribirnos sus dudas y preguntas al correo juan.pareja.fsfb.org.com Muchísimas gracias a todos por eh, estar conectados con nosotros. Nos veremos pronto en otro de nuestros Facebook Live. Muchísimas gracias una feliz noche. Chao, doctora. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias.